vamos a comenzar hablando con jesús podcast predicas Invitados Especiales Hablando con Jesús Podcast El tema de esta mañana ya... Aquí estamos en, entrando y ya entramos Bueno, buenos días a todos los que nos, nos ven y nos escuchan a través de Cristo en la Gloria Radio Y también por Facebook Live, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a Nuestro Señor Hoy con un tema maravilloso que el Señor lo ha titulado el Espíritu Santo Lo ha titulado la, la, la, Somos la sal y la luz Somos la sal y la luz la sal en esta tierra y la luz en este mundo para la gloria y la honra de nuestro amado Padre Celestial. Siempre eres grande y poderoso Señor, te damos gloria y honra y poder. Y invitando a cada uno de mis hermanos que, que nos sigan y que vean estos videos, que no es para edificación de nosotros, eh, pues también para edificación de nosotros, pero si, si lo estás viendo es para que el Señor también se glorifique en ti de una manera sobrenatural. Y es por eso que el Señor nos habla como siempre, a, a nuestro corazón, a, no, a nuestras vidas, pero vemos mucho una humanidad que no quiere hacer caso, no queremos hacer caso, somos, eh, no sé, somos como malos, muy malos, pero bueno, siempre andamos la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Amado Señor, poderoso Rey, le damos gloria y honra, Señor Padre Celestial. Y para comenzar esta hermosa emisión de aquí en Hablando con Jesús, Jesús Podcast eh, que se ha titulado una vez más Somos la sal y la luz. Esa sal que realmente si no está buena, si vuelve insípida, ¿de qué vale la pena? Yo digo, aquellos hermanos que van a, la iglesia, van a los templos, no juzgo, no critico, pero si critican a tu líder, criticas a, a la persona que se me lo ha puesto a, a que te de esa a nueva de rey en los cielos Todos somos seres humanos Todos fallamos Y recuerda que Dios es amor Y como Dios es amor Él siempre trata de como de dar, No siempre trata sino Da lo mejor para cada uno de nosotros Pero nosotros los, los, los, los, los, los seres humanos somos malos Pero bueno Siempre vemos lo positivo de cada uno Sabemos que eh, El Señor yo lo veo de esta manera y con todo respeto. Eh, en, algún, en algún tiempo fuimos cabros, ahorita somos ovejitas mansas y, y reconociendo a la voz del Maestro para darle la gloria y la honra y el poder y el Señor. Y vamos a entrar, antes de ya entrar al tema, vamos a hacer esa oración y dándole siempre esa gloria y esa honra y el poder a nuestro amado Rey. Amado Señor, poderoso, poderoso Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias ante todo, Señor, por otro día de vida, otro día en vuestra presencia. Otro momento más, Señor, de dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Siempre gozosos de dar estas palabras, Señor, que tú pones en nuestros, en nuestros labios, en los corazones de cada uno de nuestros hermanos. Aquellas personas que nos ven, no únicamente en el Colombia, en el mundo, Sabemos que nos escuchan en Italia, Tailandia, Estados Unidos. Y también nos ven. Y bueno, te damos un saludo grande y maravilloso. Si tú nos ves, no es una casualidad, es un propósito que el Señor se tocando en tu corazón. Yo sé que estas palabras están cayendo en, en tierra buena. No somos famosos, no somos populares. Pero la fama siempre se la vamos a dar a nuestro Señor. Nosotros... Somos ese medio de comunicación que transmitimos al famoso, al que pagó el precio, a nuestro amado, a nuestro amado Jesucristo. Padre Celestial, Padre de la Gloria, te damos gloria y honra, Señor, por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Te queremos dar gracias, Padre Celestial, porque tú eres maravilloso, tú eres grande y majestuoso, Padre Celestial. En esta mañana, tarde, noche, en el momento que tú nos estés escuchando, nos estés viendo, de pronto estás haciendo una labor, y no estás mirando el video, pero lo estás escuchando, el Señor abre esos brazos cada día, abre, las, abre es, es, este libro que es la Biblia, y comienza a hablarte a lo más profundo de, de vuestro corazón. No importa lo que hayas pasado durante la semana, el fin de semana, el momento que tú estés escuchando o viendo este video, el Señor dice, estoy aquí porque tú eres esa sal, eres esa luz en el mundo. Esa sal que yo pongo, que como en los países nórdicos, que cuando cae nieve se pone esa sal y derrite esa nieve. Así eres tú, cuando tú eres esa sal, esa sal llega a esos lugares y comienza a convertir, a ser ese instrumento para ser ese gran embajador del reino de los cielos y para dar las buenas nuevas del reino de los cielos. Y como dice en la palabra, en los evangelios, que por su fruto seremos conocidos, y es lo que estamos haciendo cada día de nuestras vidas. Por nuestros frutos seremos conocidos. Padre celestial, Padre de la Gloria, que nuestras mentes, nuestros corazones siempre tengamos a ti, Señor. Sale toda cosa mala de, nuestros, de, de nuestras vidas, Señor, de nuestros corazones. Aceptamos, Señor, lo que pase en nuestras vidas. Y siempre siendo direccionados bajo, bajo, bajo tu dirección, Señor. No importa, eh, no importa la enfermedad, lo que estemos pasando Señor Pero siempre agradeciéndote Señor Que cada proceso, que cada momento que estemos pasando Señor De necesidad, de enfermedad, de un problema, de un familiar Es porque de algo necesitamos aprender de esto, de un amigo, de una amiga Para que, para que seamos mejores Muchas veces decimos que, ¿por qué esta persona está así o, o, o, o tiene esto? Vemos como que la gente dice, ¿por qué sea Dios permite eso? Pero no vemos lo bueno de, de lo que se está pasando. Que cada momento, Tú nos estás llamando y golpeando, Señor, pero vemos un pueblo que cada día está más ciego un pueblo que no quiere escuchar, un pueblo que únicamente quiere los afanes, un pueblo que únicamente quiere un momento de placer, pero en una eternidad con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Amado Señor poderoso Rey, queremos darte las gracias Señor por esta nación de Colombia, por aquellos colombianos Señor que nos escuchan en el exterior, por aquellas personas que Tuvieron que salir de sus países Que tú lo permitiste Para que Llevaran las buenas nuevas del reino de reino a los cielos Y conocieron de ti en, otros, en, otro, en otras naciones En otros lugares Padre Te damos gloria y honra Señor Te pedimos por esas personas Que tienen una enfermedad Padre Celestial Te damos gracias Señor Si pudimos, eh, pudimos comer un arroz un pan o tomar un agua gracias Señor Padre porque tú nos permites comer manjares te damos gracias Señor porque tú eres bueno Señor tú eres maravilloso no hay Dios tan perfecto como tú amado Señor no hay Dios perfecto Señor que nos cuida Padre amado y a pesar que como somos Señor tú nos sigues bendiciendo y siempre pidiéndote ante todo lo espiritual, creciendo, Señor, de nivel en nivel, en gloria en gloria. Que cada día nos ayude, Señor, a, a llevar las nuevas nuevas del Reino de los Cielos. Que sea tú direccionándonos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amado Rey, poderoso Señor, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hoy con una palabra, una vez más maravillosa que el Señor nos trae, la sal, somos la sal y la luz. Esa sal que nos habla Mateo y en el capítulo 5, vamos a ir al capítulo 5 rápidamente. Si tú nos estás escuchando también puedes ir uh, o escribiendo en las citas bíblicas. Una vez más nos ven y nos escuchan a través de la emisora y también en Facebook Live. También siempre andremos la gloria y la honra al Señor. Y vamos a leer del versículo, del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo del 13 al 16. Y que los deseamos ser, dejándonos ser direccionados por el Señor. Padre celestial, gracias Señor, porque tú eres maravilloso, eres grande, majestuoso Señor, te damos gloria y honra y poder. Eh, mira que eh, el Señor nos habla aquí. Vamos a ver, estamos aquí, aquí esto aquí, para que se nos faciliten las cosas listo, bueno, ya estamos aquí teniendo unas cositas aquí para darme el espacio, y dice la palabra, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal desvane se desvaneciere, ¿con qué será salada?, no sirve más para nada, sino para ser e e echada afuera y hollada por los hombres, y continúa diciendo, en el versículo 14 en adelante, luz del mundo, en lo que estamos hablando en, el, en la mañana de hoy. Vosotros sois la luz del mundo y una ciudad, y una ciudad sentada sobre un monte no, puedes, no, no se puede esconder. Si se enciende una luz y se pone debajo del almud, al sino sobre el, ca el candelero y alumbra a todos los que están en casa, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos mis hermanos de Cristianos en la Gloria querido oyente mira aquí qué hermosa palabra nos trae este domingo, este domingo el Señor Ser si es azar si realmente cuando, donde nosotros vayamos decir pero hay algo hay, hay algo diferente en ella hay algo diferente en él y que, que con tu forma de ser, tu comportamiento, no diciendo Dios, Dios, Dios, pues vamos a hablar del Señor. Pero vamos a hablar de una manera, con otro, nuestro testimonio una vez más. Y te lo repito, perdona que sea cansón, por los frutos seremos conocidos. Esos frutos que cada día necesitamos demostrar que somos hijos del Señor. Esa sal que cada vez que nosotros hablamos Y que en los corazones de las demás personas Vemos que no hay Cristo en ellos Nosotros tenemos una ventaja Que conocemos de Cristo Y eso es maravilloso Saber que conocemos de Cristo Saber que realmente eh, Estamos comprometidos ¿A qué? A hacer las buenas nuevas del reino en los cielos que estamos eh, comprometidos a que a la, a la dar las buenas nuevas reino en los cielos. En el nombre poderoso de Jesús. Siempre dándole esa gloria y esa honra a nuestro amado Señor. Cada vez que yo... El Señor dice, tú eres esa sal y esa luz. Y hacer esa sal una vez más vosotros sois la sal de la tierra y cuando estaba haciendo esa oración cuando somos esa sal en los países, por ejemplo en Estados Unidos países donde nieva es un, es un tipo de sal que, como la que tú cocinas una sal es procesada que cuando hay bastante nieve tú derrite eh, uno pone bastante sal y se derrite la nieve y esa nieve eh, se puede retirar puede, cuando ponen esa sal puede depende eh, cuánto, cuánto neve en ese lugar eh, puede retirarse en cuatro o cinco horas y es lo que quiere el señor que cuando nosotros seamos llevados a aquel lugar seamos llevando buenas nuevas seamos que, nos, que cada vez que hablemos, nos comportemos, lo que pensemos, lo que hay en nuestro corazón, se derritiendo todas esas cosas malas en nuestras vidas. Eso es lo que quiere el Señor en nuestras vidas. Pero vemos una comunidad, vemos una ciudad, una, ciudad, una sociedad, un pueblo, quiere ser sal, pero a su conveniencia, a su forma de ser, no a la forma de que lo, como como lo quiere el Señor. Y eso es lo triste. Que, quiere, que se quiere ser sal, pero no dando un buen testimonio. Porque la palabra continúa diciendo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Digamos que esa sal se pusiera, la, la regaran por la nieve. O cuando tú le pones esa sala a tu, a tu comida y, se, y la dejan sípida, la dejan sin sabor. Tú vas a comer, pero no con esa gana. O vas a andar en ese carro en la nieve, pero con toda alerta. Pero saber que tenemos al Espíritu de Dios con nosotros y que somos esa, esa luz y que cada día estamos conociendo la verdad y la verdad nos está haciendo libre. Es maravilloso. Es maravilloso que como sal estamos ganando almas para el Señor. El Señor no necesita nuestra ayuda, pero uh, el Señor nos, estamos, nos está autorizando como sus instrumentos para darle la gloria y la honra y el poder a Él. Es maravilloso como lo dice su palabra en 1 Corintios 3, 16, que que si no sabemos que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros como este, este templo que necesita ser limpio necesita ser purificado necesita este templo necesita ser, mejor dicho, estar bien para que el Espíritu de Dios muere en nosotros eh, eso es lo que cuando muere en nosotros ahí comenzamos a hacer esa sal comenzamos a hacer esa luz en el mundo es maravilloso mucha gente ha retrocedido ha vuelto al mundo pero yo, me, yo siempre me pregunto, me cuestiono no sé si eso, si eso está bien o mal pero siempre le, le digo al Señor tú que lo sabes todo Señor que no encontró esa persona en ti para, para regresar otra vez al, al, al, al, al mundo al pasado no quiso ser sal no quiso ser esa luz no quiso ser como ese bombillo que realmente en, eh, alum, a pesar que la luz sea pequeña pero donde, donde hay más oscuridad a pesar que la luz sea pequeña pero se va a sentir la presencia del Señor y es muchas veces que en los trabajos en, la, en los hogares, en las familias, tú puedes el, ser el conocedor o la conocedora del Señor y, ya, y tu luz se va a notar. Va a haber de pronto discordia, de pronto van a haber cosas que no le agraden a ellos, porque se si viene de costumbres. ¿Te acuerdas cuando tú hacías aquello y, y, y hacías lo otro? ¿Te acuerdas? Pues yo creo que lo mismo sería con ellos. Pero vemos que hay algunos que, como dice el Señor, algunos de mis hijos tienen corazones de, de piedra y no quieren. Y, y yo les he dado ese libro albedrío, un libro albedrío que realmente no, que, no hemos querido entender, no hemos querido saber manejar. Ese libro albedrío que... Dios les da una decisión. ¿Quieres venir conmigo? Bienvenido. Si no, bueno, no te obligo. Él es un ca como dice mi esposa, él es un caballero. Y un caballero da le da la le decisión a su pueblo. Bueno, tú quieres venir, bienvenido. Si no, pues vas a estar en una eternidad. Claro que sí, vas a estar en una eternidad, pero en el infierno. Yo, yo, yo le digo a mis hermanos en la fe. Y a mis familiares Yo no me quiero quedar Yo quiero tener una eternidad Con el gran yo soy el creador De este cielo y de la tierra Con su hijo que pagó una vida por mí Y siempre agradeciéndole siempre, me, siempre postrándome Delante de él y agradeciendo, agradeciéndole Todo lo que ha hecho en mi vida No soy perfecto Lo único perfecto es él Que ha venido y se, y se fue Y como luz que él él es y vino a esta tierra ¿Recuerdas si has leído la Biblia para esos cristianos que leen la Biblia? Uh, que cuando Él, él caminaba, él caminaba en, los, en los pueblos, en las aldeas ¿Cómo la gente se, se le acercaba? Y llegaba multitudes, había multiplicación de panes y peces Porque yo siento que la gente veía esa luz Veía al maestro, veía al rey de reyes diciendo: Wow, cómo habla, qué maravilloso. Había como, una vez más, cuando tú le pones esa sal a tu comida, había ese sabor tan delicioso, había esa, pa esa, esa palabra del verbo que se, hizo, que, se hizo que se hizo hombre, el verbo que hablaba, te cautivaba. Cuando te acuerdas cuando enamoraste a tu esposo o a tu esposa, te decía esas cosas hermosas, maravillosas. Eso es lo que hacía el maestro. Y eso es lo maravilloso de ser la sal y la luz del mundo. Y por eso siempre le damos la gloria y la honra al poder al Señor. Saber que como sal y como luz... Estamos, como yo uso esa frase, marcamos la diferencia. Siempre agradeciéndole al Señor cada momento de nuestras vidas. Hay momentos altos, hay momentos bajos, hay momentos de reír, hay momentos de llorar, hay momentos de hablar, hay momentos que nos sentimos afligidos, hay momentos que nos sentimos cansados. Pero son esos momentos que el, le pedimos al Señor Señor, aquí llegaron mis fuerzas De aquí para adelante Señor Yo necesito que tú seas como Como esa pila, batería Como la llames en tu nación Recargable Y tú la recarga y el Señor ¡pum! Y te inyecta y te carga Y bueno, vamos, sigamos Otro día más o, como le digo a, mi, a, a, a unos familiares, un día menos para ir a casa, un día menos para estar en la presencia del Señor, un día menos para estar en esa cena del Cordero y decir: Señor, estamos aquí, Padre Celestial, para ir a la gloria. Dale siempre esa gloria y esa honra y el poder a nuestro amado Señor. Siempre, gracias, Padre Celestial. Y como esa luz continúa el versículo del Evangelio de Mateo, capítulo 5, el 13, no sirve no sirven más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Si ¿Sí ves, si tu palabra, si tu comportamiento, si todo lo que tú dices y lo que voy a decir no es juzgando a nadie, sino hay que hablar la verdad porque esa verdad nos está haciendo libres. Veo mucho hoy, hermano, hermana, que están en el templo y salen y comienzan, parece una merita, pa pa pa, pa, pa, pa, con palabras que uno dice, pero no somos nuevas escrituras en Cristo, no bajaste a, a aguas y reconociste Señor, al Señor como tu Dios. O muchas, gente, muchas personas o muchas gentes dicen, pero ¿por qué no tengo, no? Me bajé en aguas, pero no tengo, no, no, no, no me he llenado más, no me he llenado con el Espíritu Santo. ¿Te has, te has llenado de ese amor del Señor, ¿Te has, realmente te has llenado. Y si lo estás haciendo, gloria a Dios, dale la gloria y la honra al Señor, porque Él es maravilloso, Él es grande y poderoso, y siempre dale esa gloria y esa honra siempre, siempre, no te canses no te canses y mira, y mira aquí eh, en gálatas capítulo 5 en el versículo 16 17, uy, hoy, estamos, hoy estamos como el Señor nos está llevando a diferentes uh, uh, uh, el Evangelio y a Gálatas del, cap, del, del capítulo 5 mira lo que dice Gálatas capítulo 5 16 al 17, digo pues andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí. Para que no hagáis lo que quisierais. Una vez más. Y lo estábamos hablando en 1 Corintios. En la primera epístola a los Corintios 3.16. Que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros eh, comenzamos a, a, a satisfacer los deseos de la carne, como a la, tomar la prostitución, las malas palabras, el chiste de doble sentido, las cosas que te alejan del Espíritu Santo para hacer esa sal y esa luz en el mundo, ahí hay un problema. Y tú dices, pero ¿por qué no me salen las cosas? Pero entonces el Señor te está diciendo, mírate, y ponte, eh, uh, auto-evalúate auto y mira lo que está pasando. ¿Por qué, la, por qué, la, por, por qué no te salen las cosas? Primero. Tú no haces decisiones y las pones en la presencia del Señor. Segundo. No abres el corazón al Señor. Tercero. No dejas que el Espíritu Santo esté en tu vida. Cuarto, y el más importante, debe ser el primero. No reconoces a Jesucristo como tu Señor. Y uno y otro dices creer, pero no conocer al que te ha dado una vida eterna. Es decisión tuya si quieres ser esa sal y esa luz en el mundo. Yo la quiero ser. Y estoy haciendo lo mejor de mi vida cada día. Dejar que el Señor transforme nuestras, nuestros corazones, nuestras vidas. Y es por eso que yo le pido al Señor que cada día vaya agregando cada grieta. Que como que ese desierto que estoy pasando, ese es silencio. O como ese alfarero que está arreglando Me está moldeando A veces me siento que me está Ay Dios mío Pero sirve Sirve porque El Señor has, está haciendo una transformación Sobrenatural en, en mi vida Y yo sé también que lo estoy haciendo en, en vuestras vidas Y es por eso que Dale gloria y la honra al Señor Dale No te acredites nunca a nada Yo nunca me acredito nada lo, lo único que me acredito yo es haberlo conocido él me buscó yo lo seguí, porque esa sal esa palabra que él pone a través de su palabra me cautivó y siempre le doy gloria y honra al señor le digo señor este crédito de que tú me buscaste es tuyo pero el crédito que me tomo es que te seguí porque tú me buscaste para hacer esa, esa, esa, esa luz en el mundo y una vez más anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres una vez más hay que hacer cambios hay que hacer cambios hay que dar estar más en el espíritu estar en esa comunión estar en esa oración con el Señor tú quieres estar más eh, eh, comprometido con el Señor bueno, hay que deja, a veces hay que dejar muchas cosas hay que morir a muchas cosas estás dispuesta estás dispuesto a, a dejarlas realmente si está dispuesto si está dispuesto gloria a dios en el nombre de jesús te, te felicito y, y siempre eh, pide al señor como y yo lo he dicho nunca me voy a cansar siempre yo pongo como digo señor quiero ponerme metas de hay que quiero cambiar en esto y necesito que tú me ayudes porque tú eres el único padre y él y yo digo señor de aquí a siete meses, yes, y voy a hacer mi, va a cambiar mi carácter, voy a cambiar muchas cosas en mi vida. Y es así que, y lo siento que lo, el Señor lo hace, y yo a veces me miro al espejo y no me siento el mismo. Me siento diferente, con, con más años, pero un día menos para estar aquí en este, en este viaje y estar con el, nuestro amado Señor. Y decirle, Padre, gracias, Señor, porque sin ti eh, no hubiera sido posible. Que al momento de bajarle esa barca, uno le dice, Señor, ¿puedo bajar de esa barca? ¿Puedo caminar sobre el agua, Señor? Y el Señor te dice, bienvenido, pero ten fe. No vas a mirar a la derecha, no vas a mirar a la izquierda, sino vas a mirar mis ojos. Vas a, vivir, vas a, vas a confiar en mí. Y esa confianza va a hacer que tú seas esa luz, esa, esa, esa sal y esa luz en el mundo. Y es lo que quiere el Señor con, con cada uno de nosotros. Que seamos esa sal y esa luz en el mundo. Siempre dándole esa gloria, siempre dándole ese poder a nuestro amado Padre Celestial. Porque Él es hermoso, es maravilloso. Yo nunca me voy a cansar de, decir, de decírtelo. Tú eras, pero re, eh, repite que... ¡Claro que sí! Él es hermoso, Él es maravilloso. Y lo, lo mejor que ha pasado a mí, uh, en mi vida es uh, poder servir al Señor, dar las buenas nuevas del reino a los cielos y, y, y hacer lo mejor que, que, que yo pueda humanamente. en el nombre poderoso de, de su nombre. Que, que Él sea utilizándome, que sea utilizándote, y siempre dando esa gloria y esa honra al Señor. Tú eres esa sal, tú eres esa luz. Pero muchas veces el enemigo quiere poner, no, tú no vale la pena, tú no eres esa sal. Pero tú dices, ¿cómo voy a, cómo voy a hacer que mi familia llegue a Cristo? Tú no, tú no vas a hacer vas a ser el Señor. Pido, pídele, pídele al Señor que... Tú seas el instrumento, sea el momento Y si, si el Señor te pone a hablar Habla Habla, habla, habla Porque si tú no hablas El Señor te va a demandar Hay veces que toca hablar Y les, y les duele Y hay veces que dicen Oiga, sí, pero los vas a dejar pensando Pero Pero tú dices, pero se van a dejar y si se enojan, es como dice mi abuelo, tiene dos, tiene dos cosas que hacer. La primera, uh, se enoja, y la segunda, volverse a contentar. Entonces, y es, esa es la parte de la sal. Y vamos a, ahora a, a, esa, a esa luz. Únicamente hemos hablado de un versículo, te lo digo. Y nos falta mucho, y como siempre digo, hay mucho material por qué hablar y bueno, siempre ando en la gloria la honra a nuestro Señor Padre amado, Padre celestial te damos gloria y un poder. y mire lo que nos dice el, el, en el Evangelio de Mateo una vez más, capítulo 5 ahora vamos al versículo 14 luz del mundo vosotros sois la, la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder o sea digamos en la ciudad o en la capital donde donde tú vives si vas en un avión por ejemplo cuando tú vienes aquí a Bogotá eh, si vienes a Bogotá Colombia desde lejos tú ya puedes ver la ciudad desde lejos ya la puedes ver desde, y, se ve al, y uno comienza a ver luz, una luz, una mancha una luz, uh, perdón, como una mancha, esa luz amarilla. Son, son como, las luces de la mayormente son aquí amarillas. Se ve esa mancha amarilla. Ya. Y entonces, cuando uno va, vienen, van en el avión y uno, ah, ya vamos a llegar a Bogotá. Vamos a aterrizar a Bogotá. O a la, o a la ciudad donde tú vayas. Yo sé que tú lo puedes ver Y es lo que está diciendo el señor No se va a poder ocultar Aunque quieras ocultar a Bogotá No se va a poder Porque, primero, es tan inmensa Y desde lejos se ve Hasta en un, cuando tú vienes de fuera de Bogotá En bus eh, Aquí es muy montañoso Tú lo alcanzas de, desde lejos Tú alcanzas de ver a, a llegar, Vamos a llegar a Bogotá Ya falta poco Ya falta como unos 40 minutos Y se alcanza a ver Es algo hermoso Y mira lo que continúa diciendo, ni se enciende una luz y se pone debajo del, del alma, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Cuando tú llegas a donde tus familiares, yo sé que hay momentos altos, bajos y todo eso, pero demos lo mejor de cada uno todos tenemos nuestros temperamentos nuestras actitudes yo sé que somos nuevas criaturas en Cristo pero muchas veces estamos trabajando en muchas cosas en nuestras vidas pero vemos lo mejor como esa luz cuando yo creo que ya te había puesto un ejemplo hace tiempo otro, en otra emisión cuando tú quieres entrar en un cuarto donde hay oscuridad donde hay oscuridad y tú quieres buscar algo o entras a tu alcoba eh, y, y es de noche, o la, o ese cuarto no no hay luz, ¿qué necesitas? No el linterna, ¿cierto? Para buscar o para ver lo que hay alrededor tuyo. Entonces, cuando tú llegas a ese hogar, cuando llegas a esa familia, tú, es, uh, tú llegas a, ¿sí? a hacer esa luz... Es lo mismo No hay, tini, hay tinieblas no hay, cono, no hay conocimiento de Dios No hay esa verdad No hay ese camino No hay esa vida ahí Se cree un Dios Pero no conocen de ese Dios Es como decir eh, Que tú eres casada Tú eres casado pero no conoces a tu esposa, no conoces a tu esposa. Dices tener unos hijos, pero no conoces a tus hijos. Entonces, al ser esa luz, ya tienes un conocimiento, al ser esa luz, ya no, ya no estás tomando ese, esa lechecita, sino estás comiendo una, un alimento sólido que el Señor ya, ya te ha direccionado por medio de sus pastores, por medio de sus líderes. Sabemos que hoy en día, estamos en posteriores días, no todos están, están, los están direccionando de una manera que se debe hacer, desafortunadamente. Y muchas personas, y no es justificación, están haciendo caso a lo que primero que ven, igual de escrudiñar la palabra, que es escruiñar, de profundizar la palabra, y y como tú te lees un libro como tú te lees la, la revista del, y el chisme de eso bueno comienza a leer la Biblia y a hacer luz en este mundo a compartir con vuestros familiares la verdad porque esa verdad los hará libres ¿cómo le vas a hacer pide al Espíritu Santo que te guíe? Y es lo que le pido siempre, siempre cuando hablo, por ejemplo, con mi madre o con un familiar. Señor, tú me vas a poner labios, las palabras en mis labios. ¿Cómo? No sé. Pero yo quiero, y yo le pido, Señor, tú me, yo, yo quiero librarme, Señor, y cumplir de lo que ser esa luz. Y cuando tú comienzas eh, el día de, de, del juicio, tú digas, bueno, estos fueron tus errores, pero mira, tú, comien, tú trabajaste e hiciste lo posible, pero no quisieron. Ya se te, se, te salió de tus manos. Y ya ellos con el Señor. Y ellos se le van a decir, pero yo hablé por medio de... De, un ejemplo de tu esposo de tu esposa de tu sobrino de lo que sea entonces el señor va a decir pero no señor yo no no hay excusa yo, yo te hablé como decía el señor jesús ah, que si si estos se callaran hasta las piedras hablarían entonces Deja que el Señor, que el Espíritu Santo esté en tu vida y yo siento y esa imaginación de niño que se me viene a veces uh, yo, yo siento que cuando, cuando un hijo de Dios está caminando por la calle o un lugar o está en el mismo templo se ve luz espiritualmente luz en esas personas y en las otras no se ve esa luz y cuando tú eres, sale esa luz, como que, hay un, como que hay un resplandor, como que hay un respaldo, como que el Señor está diciendo. Mira, no es perfecto, pero hazlo hace hace lo mejor. Y cada día se esfuerza más. Y es lo que quiere el Señor en, en, en, cada, en, en, en cada uno de nosotros. Y continuamos diciendo. Así... Alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo repito, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Si ¿Sí ven lo que estábamos hablando, lo que nos pone en el Espíritu Santo? Y nos confirma aquí en la palabra del Señor. Para que vean vuestras buenas obras. Una vez más, buena, esas buenas obras está diciendo, por los frutos seremos conocidos. Esos frutos es el comportamiento, la forma de ser, porque hoy en día cualquiera se llama, se, se titula cristiano. Y qué vergüenza. Qué vergüenza, qué vergüenza. Dios mío, perdónanos. Perdónanos, Señor. Para que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos nosotros cómo podemos glorificar al Señor lo podemos glorificar siendo esos grandes embajadores del, rey, del reino de los cielos siendo realmente una vez más ya lo hemos hablado esos grandes embajadores dando esa buena reputación de que somos unos hijos de Dios que yo no éramos como antes y que nuestro espíritu nuestra comunión con el Señor, nuestra ese llamamiento es cada día más, hay más, está más profundo. Y que cada día esta carne se están, la estamos menguando. Y como decía el profeta Joel, que, cada, eh, que en, en los tiempos finales, el Espíritu Santo, está, eh, el Señor derramaría del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero aquellos comprometidos, pero aquellos que realmente estén dispuestos a ser esa sal y esa luz en el mundo. Y ser esa sal y esa luz en el mundo, mis hermanos, eh, mira que esa, ser, esa, ser, esa sal y esa luz en el mundo. Tipifica que van a haber cosas buenas y malas. ¿En qué sentido cuando te digo buenas y malas? que tú vamos a tener que pasar cosas como que mira, el señor necesita mirar, bueno, vamos a ver si tiene, si tiene paciencia si tiene fe, si tiene misericordia, si es noble a ver si, si, si yo le hago esto si se le sube la levadura entonces son esas cosas y, y lo que necesitamos entender, mis hermanos, es la gloria. Cuando seamos esa sal y esa luz en el mundo, el Señor quiere que nosotros realmente... Mostremos al mundo, como lo dice en el Evangelio de San Mateo, en el versículo, eh, cinco, uh, capítulo 5, versículo 16. Así alumbre vuestra, vuestra luz delante de los hombres, para que, uh, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Las buenas obras es el cambio que tú tienes en el Señor. Las buenas obras es lo que el Señor está haciendo es lo que tú estás dejando que el Señor haga en tu vida. Es lo que quiere el Señor, es lo que anhela el Señor en tu vida. Pero está en decisión de cada uno de nosotros si realmente quieres que el Señor obre en ti. Si tú, si, si no quieres, bueno, el Señor no obliga a nadie. Como lo digo, por más que le, yo le digo por más que yo le hable, Señor, yo, algunos hermanos, Señor, ya te los dejo a ti, Señor, ya porque no escucha. ¿Tendrán que pasar algo? O muchas veces yo lo digo... Señor... Si es por la salvación de esta alma... Es mejor que... Es hora de partir... Que partan porque... Mm -mm. Por más que pase... Tenemos que ser... Transformados y cambiados... Y... Y al morir... Dejar un legado... Pud pudimos... Que, la gente, que los pocos que nos conocieron ¡Wow! conoció ese Dios vivo de poder fue esa sal, esa luz en el mundo fue la, la marcó la diferencia como cristiano como cristiano a pesar como diga la gente que vi muchos cristianos mentirosos y engañadores y todo eso en ella o en él vi realmente a ese Dios vivo de poder e hizo que yo reconociera al Señor como mi Señor y que yo tratara de imitarlo y que yo fuera como esa sal y esa luz en el mundo. Y por medio de esta persona entendí muchas cosas porque el Señor me a través de esa persona... Me enseñaba muchas cosas, mis defectos y, y a través y yo fui transformado y mi familia y mis amigos, mis compañeros vieron eso y fueron ganados para Cristo. Maravilloso, maravilloso es esto. Te amo la gloria y la honra en el, en el nombre poderoso de Jesucristo, señor. Vamos también a Mateo capítulo 13 el evangelio de Mateo, el señor cuando nos da esta palabra, Dios eh, hermoso. En el capítulo 13 nos habla del, de la parábola del del sembrador. Pero mira que me voy a enfocar más cuando nos habla en el Mateo el, el mismo capítulo 13 del 14 en adelante, cuando el Señor le eh, el Señor aquí nos habla de de las parábolas y mira quién en el 14 vamos a ver, 14 y 14 en adelante mira, del 13, como decimos el 13 por eso les habló por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden y es así que cuando tú eres esa, esa sal en el mundo o esa, o esa luz no, esa sal en la tierra esa, esa luz en el mundo a veces tú le hablas a la gente, pero ¡ih! como si o sea, se les entra por un lado y se le sale por el otro. Y mira, de manera que se, cum se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, De oído oiréis, oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibís, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que lo vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo sane Cuando tú eres esa sal en el mundo, y eh, en la tierra, y, y esa luz en el mundo, tú vas a entender todo lo que el Señor te está diciendo. A veces yo le digo, Señor, hay cosas que no vienen a mi entendimiento, Señor. Dame, digo, circulitos y palitos. Y el Señor, de una manera, porque yo digo, Señor, Tú que lo sabes todo, Señor, yo sé que Tú eres grande, maravilloso, pero ayúdame a entender lo que, lo que me estás queriendo decir, lo que, eh, que esté pasando, y el Señor lo hace. Y es como así uno comienza a hacer sal y luz, y te lo repito, y con los oídos oyen pes pesadamente, y han cerrado sus ojos, han cerrado los ojos al Señor, han cerrado los ojos de su Santo Espíritu, han cerrado las puertas de sus corazones, han cerrado ese templo al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y oigan con los oídos y con el corazón y entiendan y se conviertan y yo los haré. El Señor está diciendo hoy, abre tus ojos. Escucha lo que te estoy diciendo. Abre las puertas de tu corazón porque quiero sanar tu corazón. Quiero sanar tu vida. Quiero sanar todo lo que, lo que hay en ese corazoncito Te dice el Espíritu Santo Hay muchas cosas del pasado que traemos Y esas cosas del pasado hay que dejarlas Hay que romper esas cadenas Y ser, una vez más, somos nuevas criaturas en Cristo Y como son nuevas criaturas en Cristo Que lo que debemos hacer es Dios Dios es amor Y cuando hay amor hay entendimiento. Y cuando hay entendimiento, en, vamos a entender lo que el Señor nos está diciendo. Y es por eso que cuando el Señor, me, eh, yo digo que sea más, más como Él, como, como su Hijo, hay más amor, hay más entendimiento. Y voy a entender. Y me, me está sanando y te va a sanar. En el nombre poderoso su nombre. Y ya para ir terminando, mira. Pero bienaventurados vuestros ojos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 eh, lo vio, estuvo con él, quería comer, comer, comer, comer, comer, como hoy en día, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, bendiciones, pero no querían un compromiso, ellos querían ver a ese rey, pero que estuviera reinando terrenalmente, y ya, pero el momento que él estaba hablando del Espíritu, que estaba hablando de una eternidad, que estaba hablando de una salvación, como que se aburrieron y se iban. Entonces, eso es lo que no quiere el Señor. El Señor quiere realmente un pueblo comprometido, un pueblo que le ponga, como yo lo digo colegialmente, la ficha en el nombre poderoso de su nombre. Y siempre dándole esa gloria, esa honra y el poder a nuestro Señor. Una palabra hermosa que nos trabaja el Señor. Te amo, mi alma te lava y te glorifica. Y ya para ir terminando, vamos a hacer esa oración. Vamos a hacer esa oración, mis hermanos. Y siempre dándole la gloria y la honra a nuestro amado Señor. Ya me están diciendo aquí que el tiempo se está acabando. Eh, vamos a orar. Amado Rey, poderoso Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Cada día, Señor, queremos abrir más cosas de nuestras vidas, de nuestro pasado, dejar nuestro pasado, Señor. Queremos ser cada día más, Señor, esa sal en la tierra, esa luz en el mundo. Queremos, Señor, que a través de nosotros tú seas, Padre Santo, utilizándonos para ganar nuestras familias, nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros hermanos en la fe, hasta los propios hermanos que dicen en cristianos. Y reconociendo, Señor, que necesitan abrir sus oídos. Abrir esos ojos a ti, Señor. Porque tú vas a sanar esos corazones. Tú vas a sanar esas vidas en el nombre poderoso de Jesucristo de Yahshua. Oh, Padre Celestial de Padre la gloria. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús, por cada familia, por cada persona que nos esté escuchando, viendo, Señor. Que realmente está dispuesta, está dispuesto a tenerte en, tu corazo, eh, en su corazón Señor, esto es una decisión de cada uno, esto es de transformar una persona no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, de que vale la pena conocerte, de que vale la pena hacer lo que estamos haciendo, de que vale la pena ayudar, Señor, de que vale la pena de lo que tú pongas en nuestra mente y llegue a nuestro corazón, Señor, de ayudar a la gente, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado Rey poderoso Señor, te damos gloria y honor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que estamos en la gloria. Querido oyente, querido televidente, este ha sido otro otro tema más aquí esa, esa que somos la sal y la luz en el mundo Qué hermoso Yo, yo me gozo siendo la, la, la, la sal y la luz Tú te lo gozas, tú dirás un fuerte amén Claro que sí, gózatelo Gózatelo porque el Señor tiene cosas maravillosas Una eternidad maravillosa No estoy hablando de lo material, yo siempre hablo en lo espiritual Porque el resto viene por la añadidura Tú te comprometes con el Señor Tú le obedeces al Señor Mira, el Señor provee todo yo doy gloria a la honra al Señor en, en nuestro hogar, eh, en, en, en esa época de pandemia que estuvo fuerte. Nunca faltó una manjar, nunca faltó nada. ¿Por qué? Porque hay el compromiso. El Señor ve el corazón, el Señor pesa los corazones y él sabe quién este se está esforzando, quién es el, quién es el valiente. ¿Y quién es el justo? Como le decía hace... Creo que hace dos días o un día... A un hermano... Nos podrán decir lo que sea... Pero aquellos pocos que estamos haciendo la tarea... Hagámoslo mejor... Para el reino... Porque la recompensa... Va a ser maravillosa... Estar con el Cordero... Y sentir su presencia cada día... Cada día de nuestras vidas... Y decir... ¿Te acuerdas que había un programa allá en la tierra que se llamaba Hablando con Jesús Podcast y me hablaron que era esa luz y esa sal en la tierra? Sí, me acuerdo, valió la pena y siempre daré la gloria y la honra al Señor. Bueno mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo y nos veremos en otra misión Dios mediante Aquí habla con Jesús Papcas y recuerda que Dios es amor. Bendiciones.